Hola, el presente video tiene como finalidad hacer una demostración de un software aplicativo web denominado Casey. Este aplicativo eh, es una tecnología especializada que ofrece herramientas administrativas para la gestión de condominios e inmuebles. Vamos a iniciar sesión primeramente dando clic en la parte superior donde dice el botón iniciar sesión. Una vez que estamos aquí, pues ya ingresamos el usuario y la contraseña que vamos a estar utilizando. Vamos a dar clic en el bolsón ingresar y el sistema nos muestra el menú principal de las principales funciones con las que cuenta este sistema. Vamos a seleccionar primeramente la función de administradores que aquí lo que hace es que nos despliega eh, la información referente a los administradores que, han, eh, que se han encontrado en los diferentes periodos de tiempo para el condominio. Uh -huh. Si nosotros hacemos clic aquí en la acción, podemos ir a visualizar el registro con el detalle y pues también podemos hacer una actualización en caso de que así se requiera. ¿no? Vamos a hacer un cambio. Actualizamos el registro y aquí notamos que la actualización se hizo debidamente. Vamos a regresar al menú principal y de la misma forma, pues también tenemos información referente a los diferentes eh, departamentos que se ubican en este condominio y de la misma manera, pues las actividades de visualización y de edición de los registros uh -huh. para cada una de ellas. Pues vamos a contar con diferentes eh, secciones. Esta, en esta parte podemos encontrar la parte de los mantenimientos, es decir, las cuotas que va pagando cada uno de los eh, departamentos eh, sobre este inmueble. Y de igual manera, pues bueno, podemos hacer la eh, actualización y visualización. Propiamente. Uh -huh. Asimismo, la parte de los ingresos. Y los egresos, bueno, que, y gastos, que en este momento, bueno, pues no, todavía no se encuentra la información cargada. En la parte de reportes, eh, aquí vamos a tener la descripción de cada uno de los reportes que puede realizar el sistema. En este momento todavía no están eh, funcionando propiamente para este ejemplo. Pero bueno, de aquí eh, lo que eh, se haría es que en cada, cada vez que yo le doy clic en la parte de visualizar el reporte, pues, pues se va a desplegar. Eh, en formato PDF. Asimismo, la bitácora de todas las actividades que yo puedo ir realizando en, en el aplicativo y la parte de usuarios y permisos ¿no? que pueden tener acceso al sistema. Y básicamente, pues, estas son las funcionalidades con las que estaría contando el presente aplicativo.